¡Apúrate, ya llegan! Tranquila, es nuestro primer aniversario. ¡Felicidades! Un año de casados. ¿Y cómo les va? Bien, otra vez exportando café. ¡Festejo! ¿Y eso que dicen que hay inflación? Ustedes no saben lo que es la inflación. Esos años donde la plata no valía nada. Cola hasta para el pan. Pero hoy tenemos la inflación más baja de la región. En otros países todo está por las nubes. Además, tenemos crecimiento en la economía. La gente tiene más ingresos. Se sigue reduciendo la pobreza. Eso es todo. A ver, otro ejemplo. ¿Has venido en auto? Sí, claro. La gasolina está al mismo precio. En otros países sube que da miedo. Verdad, nomás. El presidente Lucho está haciendo grandes esfuerzos para cuidar la estabilidad, en beneficio de la gente. Por eso tenemos pancito en la mesa. Y al mismo precio. Coman, cuñajuita. Ya traemos la comida. Se van a chupar los dedos. Un modelo económico en beneficio de la gente. Crecer con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.